Bien, estamos en el segundo video de, sobre, sobre planilla de cálculo, y siguiendo, eh, yo, a mí me gusta hacer videos guionados, es decir, el video guionado es un video que está precedido por un guión. es un video que está basado en un guión. un guión que puede estar en la mente de la persona que lo está haciendo, más o menos ordenado, o puede estar anotado, o las dos cosas, así como me gusta a mí. Me gusta improvisar un poco en vivo, pero también sobre una base, Improvisar sobre una base, ¿está? La introducción ya fue dada, aquí cambié algunas cosas de lugar. Te voy a mostrar cómo se suma la planilla de cálculo, pero esto va a ser bien fácil, ¿eh? bien rápido. Te voy a mostrar dos maneras de sumar. Si yo a la planilla de cálculo le escribo eh, el ejemplo 5 más 7 y aprieto Enter, no pasa nada. La planilla me deja eso que yo escribí. Si yo pongo 14 más 33, me va a dejar eso que yo escribí. Si yo pongo hola, me va a dejar el hola de esa manera. Entonces, lo primero que tengo que saber antes de empezar a hacer ningún cálculo y ninguna comparación de ningún tipo. Préstame atención. Es que el signo de igual me abre las puertas hacia la parte de programación o la parte de cálculo de la planilla. ¿Está bien? Fíjense esto. Si yo pongo es igual 5 más 7, ¿qué es lo que va a pasar? la máquina va a decir 12. Ahora sí me hizo la, la operación matemática. Yo pongo es igual 14 más 33, me va a decir 47. Ya no me va a mostrar 14 más 33. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que acá yo no usé el signo de igual y acá sí. ¿Cómo lo compruebo? Si yo estoy acá, miro la barra de fórmulas y dice 5 más 7. Acá arriba va a decir lo que dice la celda si es que no hay ninguna operación pendiente. Y... Si yo me pongo acá, ¿cómo hace la computadora para mostrar el resultado a donde antes estaban los números? Si yo escribí, fíjense esto, yo voy a poner es igual 14 por 2, el por es un asterisco. Si aprieto, desaparece el 14 por 2, o mejor dicho, desaparece el es igual 14 por 2 y aparece en su lugar el resultado que es 28. ¿Ves? ¿Y a dónde quedó el 14 por 2? ¿A dónde quedó todo eso de es igual 14 por 2? Si yo me pongo acá, si hago clic, veo que quedó acá arriba. Si yo hago doble clic, abro la celda para ver la fórmula. Y después le doy escape para salir de ahí. ¿tá? Pero hay otra forma también de ver el contenido. Apretando F2, la tecla F2 del teclado. Apreto F2 y también lo veo. ¿tá? Esos son los conceptos preliminares para hacer cálculos. Así que voy a borrar todo lo que puse y voy a hacer lo siguiente voy a agrandar el texto primero que nada porque no se veía nada recién lo voy a dejar en 20 y voy a poner sumas o suma está eh, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner una pequeña leyenda que va a decir introduzca los números a sumar en la fila o renglón 5 voy a hacer que todo esto sea sumable y el resultado lo voy a mostrar acá abajo. ¿Está? Eso. Entonces la persona viene y dice, suma. Voy a poner en negrita. Esto lo voy a poner más chiquito. Anda observando cómo hago. ¿Está? Porque te va a venir muy bien. Y resultado lo voy a poner más chiquito también, 16. ¿Tá? Ahí tenemos. Suma. Y suma lo voy a poner de otro color. No, verde no, porque con, con los colores claros no resalta muy bien. A ver, verde oscuro. No, verde oscuro es demasiado oscuro. ¿Ves cómo está bueno jugar con esto? Ahí, ahí, ahí me gustó. Ta. No es que me encantó, pero me gustó. Ta. Si te parece muy alto el renglón para el tamaño de la letra, lo haces así, lo arrastras hacia arriba, y en este caso también, y lo achicas un poquito. Ta. El, el título está bien, el título suma está bien, está bien el, el, la altura del renglón, pero en este y este, como la letra es más chiquita, me gustó hacerlo más chiquito. Ahora, vamos a indicarle dentro de la fila o renglón 5, vamos a indicarle... ¿Cuáles son las celdas a donde la persona tendría que eh, poner los números? Entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que son todas estas celdas las que voy a utilizar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Las tomé a todas, ¿verdad? Le voy a hacer lo siguiente. Clic derecho, formato de celdas. Si no encontrás acá el menú, vas acá a formato y acá celdas. Formato, celdas. O si no, clic derecho, formato de celdas, que es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo por acá ahora. En este lugar, vos tenés, por ejemplo, cómo tratar los datos que están dentro de las celdas, que eso no lo vamos a ver ahora, el tipo de letra que querés para esas celdas, que lo puedes establecer desde acá o desde acá. Eh, tenés efectos tipográficos, por ejemplo, color de la letra, transparencia de la letra, sobre, sobre rayado, bajo rayado, o sea, subrayado, tachado, bueno, un montón de cosas más, relieve, ves, repujado, etcétera. Yo eso todavía no lo voy a hacer porque no quiero perder mucho tiempo. Tenés también la alineación, si querés el texto así, también se puede hacer. Si querés el texto así, si lo querés así, cómo lo querés al texto de adentro. Después lo vamos a ver, eso no ahora. Los bordes, que es lo que me importa a mí. Tenés fondo también, por ejemplo, color, qué color de fondo querés. Y después proteger las celdas para que ahí no se pueda escribir o cosas por el estilo. O para que al, al tocar la celda te salte un cartel o cosas por el estilo. Vamos a ir a bordes nada más. Te voy a enseñar cómo hacer bordes. ¿Esto qué quiere decir? Vos tenés un montón de celdas seleccionadas. Quiere decir que si esta es la celda A y esta es la celda N, vos le vas a aplicar el formato a todas las celdas. No solo a la primera y a la última, sino a esta, a esta, a esta y a esta. ¿Cómo haces eso? mira haces clic acá y se dibuja un bordecito. Ahora elegís el color. Vamos a elegir un color eh, por acá. está Púrpura claro 2. Pero es muy finito entonces yo le voy a dar otro tipo de ancho a ver a dónde personalizada le voy a poner ¿tá? vos podés tener los valores acá podés tener acá una flechita para arriba y otra para abajo para agrandar y achicar bueno, para engrosar y, y enflaquecer al, al, al, al, al borde o lo que sea pero yo le voy a dar acá y le voy a poner personalizada y le voy a empezar a dar hasta 5 voy a llegar mirá cómo va haciéndose más gordito ¿tá? se va polenteando más, va comiendo más ¿Sí? me va a salir carísimo este borde ¿Está bien? Ahí, ahora que lo veo, que lo tengo allí al borde, que lo aprecio y me gustó, lo que voy a hacer es seguir dándole vueltas a esto. Aquí, aquí, aquí, aquí. Y ahora voy a darle aceptar. Entonces las celdas quedan con bordes. Entonces la persona automáticamente, cuando lee esto, ve a estos bordes y dice, ah, seguramente será ahí adentro que tengo que poner los números a sumar. Entonces voy a poner el 5, el 9 el 47, el 35, el 22 y el 17, todo eso, ¿tá? los números quedaron pegados al borde, por lo tanto voy a seleccionar esas celdas y voy a darle aquí centrar, ahora queda más lindo, ¿verdad? Pero a mí no me gusta que los números que el usuario introduce tengan el mismo color que las leyendas que hay en la planilla, porque las leyendas son de la máquina, todo lo que está escrito acá es de la máquina, es de la planilla, pero esto lo pone el usuario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle otro color a esto, un poco más clarito, por ejemplo, puedo darle gris claro, así, ¿ves? O puedo darle otro color, naranjita, vamos a poner un naranja, a ver, una onda así, un color ladrillito, ahí, ahí me gustó. ¿Viste cómo va quedando lindo? ¿Viste cómo no es una cosa simplemente de, de, de tosca y fea la aprendizaje de cálculo? Bien llevada, bien tratada, puede ser una gran herramienta, ¿está? Eh, vamos a poner un, un punto acá, no me gustó que quedara sin punto, ¿está? Porque yo soy muy perfeccionista. Y acá lo que voy a hacer es seleccionar todas estas eh, celdas y las voy a eh, combinar. Voy a apretar acá para que se transformen en una sola. ¿ta? ¿Por qué? Porque obviamente la cifra que va a estar acá abajo va a ser mucho más grande que todos estos números sumados. ¿Está bien? Si yo acá empiezo a poner números grandes, una sola celda no me va a permitir eh, mostrar el resultado. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que hacer lo siguiente. ¿Te acordás cuál era la llave... A la, a la fase o al lugar o al ámbito en donde la planilla hace todos los cálculos aritméticos y matemáticos? Sin excepciones. La llave es el signo de igual. Acordate que si no pones el signo de igual, nada de lo que hagas en la planilla va a calcularse. Todo lo que vos pongas va a ser tomado como texto. Vos estás escribiendo y nada más. Va a ser como un procesador de texto la planilla. Ahora, cuando vos pones el signo de igual, la planilla dice, mmm, querés hacer operaciones, ¿Verdad? yo te las voy a revisar por vos, ¿está? Entonces ahora lo que voy a poner es lo siguiente, es igual, tengo que ver en dónde está el primer número, en B5, yo no tengo que sumar 5 más 9 más 47 más 35 más 22 más 17, tengo que sumar B5 más C5 más D5, ¿por qué? Porque si yo sumo los números, la suma va a ser entre esos números y nada más, ahora si yo sumo las celdas, a la planilla no le va a importar qué hay adentro de cada celda. Va a sumar lo que haya. Entonces yo puedo cambiar los números y obtener di distintos resultados. Como si fuera una calculadora, ¿entendés? Peñarol, inteligencia. Entonces lo que voy a hacer es sumar B5. Así no hace. B5 más, así de fácil. B5 más C5. Y así voy a llegar hasta el final. Más D5. Más E5. Más F5. Más G5. A ver si está bien eso. B5, más C5, más D5, más E5, más F5, más G5. Bien, y después aprieto Enter directamente, o Intro, lo que tenga. Y me da 135. ¿Cómo hago para saber si eso está bien? Mirá, selecciono todo esto que está acá, y acá abajo me va a dar el promedio y la suma. Son las únicas dos cosas que te da, promedio y suma. Suma es 135, observa Si yo sumo eh, 22 más 5 que me va a dar 27, acuérdate 22 y control clic, ves me da 27, si yo sumo 17 más 9, si ¿sí? me va a dar 26 y así selecciono todo esto y me da 135, o sea que lo que estoy haciendo está bien, en este caso no me gusta el número ahí centrado, me gusta hacia la derecha, entonces voy acá y le doy alinear a la derecha y no me gusta tampoco de ese tamaño, me gusta más grande, el número, porque el número del resultado tiene que ser más grande. Por lo tanto voy a ir acá y le voy a dar, yo qué sé, 32. está Como no quedó bien esto, voy hasta el área de las filas y ves que si me pongo arriba de una o de otra no pasa nada. Pero si me pongo justo en el medio, se transforma en una flecha doble. Ahí mismo le doy doble clic. ¿Ves cómo se ensancha esto? Y si, no, y si no, lo que puedes hacer es hacer clic y arrastrar todo lo que vos quieras. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? Quedó, la palabra resultado quedó abajo, en vez de quedar en el medio. Entonces, eso también se puede solucionar. Hago clic acá, voy a formato, celdas, o si no, voy a clic derecho, formato de celdas. Voy a alineación y le voy a decir vertical, medio. Ahí va. En alineación vertical le doy medio, le doy a aceptar. Ahí está, ahí subió. ¿Está? Porque si le daba el, la, a, a la otra, iba a quedar en el medio, eh, de izquierda a derecha. Yo quería el medio de arriba a abajo. ¿tá? Te estoy mostrando todo lo que es posible hacer con la planilla de cálculo. ¿Está bien? Bueno, te voy a mostrar otra forma de hacer sumas ahora que no implica eh, B5 más C5 más D, ¿tá? porque hay una forma mucho más rápida de hacerla. Pero esto es para que vos vayas razonando. Observa esto. Acuérdate que, que nos daba 135 el resultado. ¿tá? Voy a ponerme acá, voy a eliminar todo esto. ¿tá? Le voy a dar suprimir. Y se fue. No hay más nada. No hay más nada aquí. No hay más nada aquí. ¿Qué voy a hacer? Te voy a enseñar la primera función. Mira, Es igual. Y en vez de poner esto más lo otro más lo otro. Voy a poner suma. Así nomás. Suma. Abro paréntesis. Selecciono todas estas celdas. Todas. Y cierro paréntesis. Desde B5 hasta G5. Sumar todo. Le voy a dar Enter. Y me da lo mismo. 135. Peñarol, inteligencia. Si me pongo acá... Acuérdate que si te parás sobre una celda, la máquina te dice qué hay ahí o qué hay por detrás de eso. Si yo me pongo acá, veo la palabra suma. Si me pongo acá, veo, introduzca los números no sé qué. Si me pongo acá, veo el 5. Si me pongo acá, veo el resultado. Pero si me pongo acá, no veo el 135. Porque no es un 135 eso, puesto a mano. Es el resultado de haber hecho ciertas operaciones matemáticas. En este caso, la suma. Entonces, ¿qué hay por detrás del 135? Hay todo esto que está acá. Suma B5 a G5. ¿Está? Hasta ahí algunas cuestiones lógicas. Te enseñan a restar, a multiplicar y a dividir. Está bien tal como está por aquí. Bien, vamos a la resta. Entonces ponemos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer así. Control C, Control V. ¿Para qué? Para con, para conservar todos los formatos, ¿tá? Control C, Control V. Con control C haces clic derecho copiar. Ves que acá te dice copiar, control C. Y con control V haces pegar. Ves que te dice control V acá. Es lo mismo, clic derecho copiar o control C, clic derecho pegar o control V. Pero esta vez lo voy a cambiar por resta. ¿Está? Entonces me queda verdecito, el mismo tamaño, todo. Eh, en este caso, para la resta, le vamos a restar a un número un montón de números más. Por lo tanto, voy a poner Introduzca en B13 el número mayor y en el, el resto de las celdas los números a restarle. Te voy a explicar qué vamos a hacer ahora. Lo que voy a hacer es achicar esto. A ver, esto. Si quiero saber qué tamaño de letra tenía esto, me pongo acá y la máquina me dice Liberation Sans 16 puntos. Voy a ponerme acá, Liberation Sans 16 puntos. ¿Está? Bien. B13. B13. Yo voy a hacer así. Voy a hacer lo mismo arriba, ¿ta? selecciono todas las celdas formato celdas o clic derecho formato de celdas voy a ir a bordes, ya no te lo voy a explicar tanto, esto simplemente lo voy a hacer de una, voy a poner aquí, voy a ponerle un color distinto por ejemplo este, personalizado, voy a ir acá le voy a hacer hasta 5 voy a hacer esto, esto, esto, acordate como estoy haciendo siempre pero en este caso, en B13 es el número mayor, por lo tanto voy a pintar adentro de la celda de un color, por ejemplo de azul y el resto de celeste, ¿Está? más o menos, vamos a la celeste, una cosa así, ¿está? Bien. En este caso voy a poner el número 1000, en estos casos voy a poner yo qué sé, voy a poner un 100, voy a poner un 50, voy a poner 25, voy a poner otro 25 y voy a poner un 500, ¿está? Bien. ¿Qué hicimos con la de arriba? seleccionamos todo vinimos acá a centrar otra cosa que no me está gustando es que el 1000 que es de color negro, con fondo azul no se ve muy bien, por lo tanto acá le voy a poner color amarillo a ese número ahora sí queda lindo, ¿verdad? y lo demás, bueno, lo dejo así ¿tá? nada más que el color de adentro me parece que es muy fuerte voy a darle un color más bajito más más más clarito, ahí, ahí, ahí me gustó ¿tá? y a este lo voy a poner negrita, ¿qué es negrita? que se vea más gordo el número, ¿ves? Entonces, solo es. Entonces, ahí pongo el número más grande y en el resto de las celdas los números a restar. Entonces, resultado. Lo voy a pasar a 16, el tamaño. Voy a agarrar todo el renglón y le voy a dar 16. ¿Sí? Y aquí hago lo mismo que arriba. Agarro todas estas celdas y le doy combinar. Combinar. Ahí está. Bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es esto. Es igual. acuérdate que el signo de igual es lo que hace que lo que vos estés haciendo... Eh, vaya redundancia, se convierta en un cálculo, o bueno, en una operación, una comparación. Si vos no pones el signo, igual no pasa nada. Acordate de eso. préstame atención. Que quede claro, bien claro, sin excepciones. Es igual esta celda, B13, y acá te va a pasar un piquecito. Después que abrís el signo de igual, puedes hacer clic en una celda y la máquina te va a decir qué celda es. Y ya de paso la dejas puesta. Peñarol, inteligencia. O sea que vamos a B13, Menos, y abro paréntesis, y pongo esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Qué quiere decir? A esto restale todo esto que está acá. Voy a darle Enter. 300 medio A ver. Primero que nada, voy a darle alineación derecha a esto. Segundo que nada, a ver cuánto habíamos puesto este. 32. Bueno, le voy a dar 32 a este también. 32. Lo otro, esto no me gustaba que quedara ahí, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Formato de celdas, o si no, clic derecho, formato de celdas, voy a ir a alineación, voy a ir a vertical, medio, ¿tá? te permite dejarlo arriba, en el medio, abajo, etcétera. Voy a darle medio y voy a darle a aceptar, ahí quedó. Bien, ¿qué le estoy diciendo a la máquina? A ver, voy a hacer la suma entre todo esto. Selecciono todo eso y veo que acá dice suma 700 a 1000. Le estoy restando 700. Por lo tanto, el resultado es 300. Pero si te acordás, como hicimos acá arriba, esto de la suma, eh, acá puede haber otra posibilidad. En vez de hacer... mira, voy a hacer... Voy a apretar F2 en esa celda. En vez de hacer B13 menos esto más esto más esto más esto, voy a hacer B13 menos suma de todo lo demás. Observá. Acordate que tiene que dar 300. ¿tá? Voy a apretar suprimir para que desaparezca la fórmula. Y voy a hacer lo siguiente. Es igual esto menos suma de todo esto, enter, ahí tenés, te lo dejo un segundo para que lo veas, B13 menos suma de C13 hasta G13, o sea, esto menos suma de todo esto, ¿ves que la planilla te ofrece cierta flexibilidad? ¿ves cómo funciona? Bueno, ahí tenés suma y resta. La multiplicación se hace igual que la suma, por lo tanto lo que te voy a hacer es un simple ejemplo. Voy a copiar acá, por ejemplo, esto que dice resta, control, clic derecho copiar o control C, lo voy a pegar acá, control V o clic derecho pegar, lo que vos quieras, y lo voy a cambiar por multiplicación. Multiplicación, ¿está bien? Acá voy a poner... Introduzca en la fila. A ver, en la fila 21. Los números a multiplicar. Viste que siempre estamos indicando al usuario qué tiene que hacer. Es muy importante eso, poner un colorcito, indicar lo que hay que hacer. ¿Está bien? En clase yo, si vos haces las operaciones bien, pero no le das color, no te voy a poner un 12. Y Esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca. Está, porque esto es muy importante. El usuario se tiene que encontrar con algo intuitivo, algo que lo invite a operar con lo que tiene adelante o a trabajar con esa herramienta. Está una cosa fría y chata, todo gris. A mí no me gusta realmente. Y no es que solo no me guste, sino que no está muy bueno tampoco. En la fila 21, bien, entonces voy a tomar todo esto que está acá. Clic derecho, formato de celdas, o si no, formato celdas. Voy a ir a bordes. Todo lo que ya sabes. Voy acá, voy a elegir otro tipo de borde. Por ejemplo, a ver qué color, color, color. Este color, naranja oscuro. Personalizado, le voy a dar hasta 5 también. 5... Pongo acá, pongo acá, pongo acá, pongo aquí, pongo aquí. Le voy a aceptar. Y acá pongo resultado. Resultado, dos puntos. Tomo todas estas celdas que están acá. Lo que hago es darle justificar. Siempre hago lo mismo. Viste que es mecánico. Si estás viendo todo el video, te vas a dar cuenta que es todo mecánico. Voy a achicar un poquito para que entre todo. A ver, espero que se vea ahí. Entonces acá, lo que bueno, voy a agrandar un poco y después achico de vuelta. Esto se hace así. Es igual y seleccionas esto por... Esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Enter. ¿Está bien? Te da cero porque no hay nada para multiplicar todavía. ¿Cuál es el símbolo que permite multiplicar? El asterisco. Asterisco se llama esto. está En el teclado numérico lo encontrás arriba, casi a la derecha del todo. Y si no lo encontrás con el shift y el más, o tenés que ver por ahí en el teclado. está Voy a hacer esto lo mismo de siempre, alineado a la derecha. Viste que es repetitivo esto, ¿no? Voy a poner a ver qué tamaño era. Tamaño 32. Bien. Le voy a poner tamaño 32. A esto que está acá. Voy a alinear esto ¿dónde? En el medio. Así que clic derecho. Formato de celdas. Alineación. Vertical. Medio. Aceptar. ¿Está? Ahí lo tengo. Entonces ahora voy a poner. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y qué estás? Ah. Bien, bien, bien, bien. No me lo quería. Ah. Pero qué raro esto. ¿Eh? Ya me lo tenía que estar. Ya me lo tenía que haber. Este... Ah, ya sé. Considero que una persona se puede equivocar. Porque 2 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0 es 0. 2 por 2 por 0 por 0 por 0 es 0. Y solo cuando llego al final me da el resultado. Peñarol, inteligencia. Solo cuando llego al final. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a empezar como los árabes. Está De derecha a izquierda. 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo. Claro, 0 por... Esto es todo lo mismo. ¿tá? La cuestión es que cuando vos estás multiplicando... Lo que estás haciendo es. Eh, tenés que multiplicar números que no sean cero. ¿tá? Porque si son ceros, te da cero la multiplicación. O sea que nada, ya está. Tenés que completar todas las celdas para que se produzca la multiplicación. Y si no querés, si no querés hacer eso, podés completar con un 1 al final, por ejemplo. Porque cualquier cosa por 1 es lo mismo que era antes. Por ejemplo, 20 por 1 es 20. 1000 por 1 es 1000. Así que si vos terminaste de multiplicar números, después ponés un 1 y ya está. ¿tá? Bueno, pero cuestión. Vamos a dejar 2. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Muy bien. Lo que voy a hacer, que es? Alinear todo esto. ¿Qué te pensás? ¿Que me iba a olvidar? No, no me olvido. El profe no se olvida. ¿Está? Bueno, muy bien. Y la división falta ahora, que te voy a mostrar por último. Así que voy a ir acá. Control-C. Voy a ir acá. Control-V. En vez de multiplicación... Voy a poner división. ¿tá? Entonces ahora selecciono, voy a seleccionar solamente dos celdas porque la división es medio complicada. Dividir un número entre otro, entre otro, entre otro, generalmente no se hace eso. Lo que se hace es dividir dos números generalmente. ¿tá? Entonces yo voy a poner. Introduzca los números a dividir. A dividir la persona si viene trabajando con la planilla desde arriba del todo ya sabe lo que tiene que hacer. Esto me gusta a mí tirarlo para acá. Ahora me gustó más. Me gustó un poquito más ahí, ahí, ahí. Los números a dividir. Como ya sabe cómo es esto, voy a seleccionar dos celdas. Bien, clic derecho, formato de celdas, bordes, todo lo mismo que vos ya sabes. Le voy, así, voy a buscarle un, un color. Este, por ejemplo, le voy a dar ahí, ahí, ahí. Ya sabes todo eso, ¿no? Bien, aceptar. ¿Está? Entonces, los números a dividir. Voy a poner 1000 y voy a poner 10. ¿Está? 1000 dividido 10 es 100. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo el renglón, o si no, las dos celdas, y centrar. ¿ta? Le voy a poner resultado. Y voy a ir acá, voy a seleccionar todas estas celditas, siempre lo mismo, acordate, voy a ir acá. Y voy a hacer es igual esto, barra de dividir esto. Quiere decir, en la barra de dividir, el slash, es la barra de dividir, es también la barra de fecha. ¿ta? Así que ahí me da 100. ¿ta? No le voy a dar más color a esto, no voy a hacer lo de los formatos y todo. ¿Ves? Quedaron todas las operaciones: la suma, resta, división, multiplicación. Voy a cortar el video por acá. Por acá ya te, te mostré un montón de cosas: cómo hacer bordes, cómo maquillar, todo eso. Y voy a seguir con otros videos con otro tipo de operaciones matemáticas. Vamos arriba, te veo en el próximo, ¿eh? No te me quedes. Vamos arriba, mírate los demás.